Un saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo, principalmente a los compañeros del sindicato en Cali y también a los queridos compañeros y compañeras de la Universidad Abierta de Recoleta en Chile. En este panel están previstos cuatro panelistas, pero dos de las panelistas están en otra mesa en este momento. ...en una parte bastante alejada de la UAN, esperemos que puedan llegar a tiempo. Pero ya tenemos aquí a un equipo eh, de lujo para este panel. Tenemos al alcalde Daniel Hadwe, que es el alcalde de Recoleta, una municipalidad emblemática de la nueva gestión municipal progresista o, o de izquierda o transformadora, como podríamos llamarla. Esta municipalidad está siendo objeto de estudio, de varias tesis de licenciatura, maestría, probablemente dentro de poco alguna de doctorado. Daniel es arquitecto, es urbanista y también es sociólogo y fue candidato... Eh, presidencial en las primarias de la izquierda chilena y sigue como alcalde de la Municipalidad de Recoleta. Después tenemos a dos compañeros del sindicato Sintra en Cali, que es uno de los sindicatos colombianos con más historia, una historia muy combativa. Sintra en Cali es también un ejemplo de lo que quienes trabajamos en ciencia política llamamos sindicalismo so social, New Social Unionism, porque tiene una larga historia de, de raíces muy fuertes en el movimiento social, no solo de Cali, sino de toda la región occidente de, de Colombia. Es interesante que los dos compañeros nos van a traer una perspectiva realmente transdisciplinaria, porque los dos son ingenieros. Carlos es ingeniero industrial y Choni es ingeniero en telecomunicaciones, pero los dos tienen formación de posgrado a nivel de maestría en ciencias sociales. Eh, no sé quién va a empezar, creo que los compañeros colombianos. Sí. Buenos días, buenos días al auditorio. Eh, lo primero es agradecerle a... Primero a los, a los trabajadores de mi organización sindical Sindrencali que con los recursos hemos podido estar presentes en este seminario. Al doctor Daniel Chávez, también director del TNI porque cada, es, eh, nos ha permitido estar en estos espacios de discusión política y de discusión sindical. Eh, y a Claxo, pues, por las invitaciones que eh, nos permiten estar en estos eventos. Eh, mi nombre es Carlos Arbés Rodríguez, como lo mencionaba el doctor Daniel Chávez. Mm, yo soy trabajador de las empresas públicas municipales de Cali hace 29 años, eh, ingeniero de profesión, y, y, y lo que mencionó ahora el doctor Chávez frente a los estudios superiores que hemos podido realizar es gracias a la decisión de los trabajadores de las empresas públicas municipales de Cali, afiliadas a Centro en Cali, a través de nuestra convención colectiva, en las cuales hay un capítulo muy importante para que nosotros los obreros, los familiares de los obreros, podamos capacitarnos y podamos llegar en un momento determinado a dar la discusión con fundamentos académicos, frente a lo que significan los auxilios educativos que a través de esa convención colectiva nos permiten eh, los diferentes estudios que podemos desarrollar tanto los trabajadores, los obreros, como los dirigentes sindicales. Eh, Sintra en Cali es un sindicato de base de la rama de los servicios públicos domiciliarios, fundado en 1937, casi que nació a la par con las empresas públicas municipales de Cali, que data hoy de 91 años. Nosotros estaremos llegando el 10 de diciembre a 85 años, de historia y de lucha, y, y hemos sido un referente en contra de la privatización de una empresa del Estado, eh, que es de la, del orden local, porque eh, es prestadora de servicios públicos domiciliarios, de energía, potabilización y transmisión de agua, y de tecnologías de la información o de telecomunicaciones, eh, que presta, además de los servicios públicos, una tiene también una función social frente a las posibilidades de que esos servicios públicos lleguen a los sectores más deprimidos de, los, de la ciudad. Y esa, esa conjunción, esa unión con la comunidad y con los usuarios de los servicios públicos domiciliarios es lo que nos ha permitido durante esos eh, ya casi 85 años de historia mantener a esas empresas públicas municipales de Cali como una empresa industrial y comercial del Estado y como una empresa pública porque han sido muchos muchos la, los intentos de privatización de las empresas públicas municipales de Cali eh, e inclusive eh, eh, mucho más mucho más eh, eh, mucho más claro desde la Constitución del 91 donde en uno de sus artículos, el artículo que tiene que ver con la prestación de estos servicios públicos domiciliarios, establece que estos servicios pueden ser prestados por el Estado, por comunidades organizadas, por los privados. A partir de la Constitución del 91 se, se genera un punto de inflexión muy muy, eh, digamos, muy fuerte en el sentido de que el modelo neoliberal en ese momento, eh, a través del gobierno, en ese momento abrió y generó la apertura de la prestación de los servicios públicos con, digamos, el mensaje de que eh, a través de la entrada de los privados los servicios públicos eh, se iban a prestar a toda la localidad, a toda la, la, la, la irrigados hacia donde en Cali prestaba servicios públicos y que iban a ser más eficientes, situación que ha sido totalmente desvirtuada con lo que ha sucedido desde el, desde el año 1991. A partir de allí, a partir de allí eh, eh, siendo la empresa, como lo mencionaba, una empresa local, de la cual el alcalde de la ciudad de Cali, el alcalde de la ciudad es el presidente de la junta directiva, pues se han generado una serie de acciones en contra eh, y a favor de la privatización, es decir, para que la empresa pase eh, en su eh, composición accionaria a manos de privados de hecho muchas de las empresas después de la constitución del 91 además de ser privatizadas también fueron liquidadas hay casos fehacientes Telecom la empresa de telecomunicación nacional en un momento fue liquidada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez liquidada y fue entregada a la transnacional Movistar y así muchas empresas locales y muchas empresas pequeñas porque, porque Colombia es un país de regiones y en esas regiones cada una de estas empresas eh, compite y presta los servicios públicos las empresas locales pequeñas eh, compiten con las transnacionales eh, el doctor Daniel Chávez mencionaba una de las grandes empresas que es pública pero, pero que actúa bajo la lógica privada que es Empresas Públicas de Medellín y que tiene muchos problemas como es la lógica de corporativismo y de gobernanza pero bien, centrándonos en el tema de las empresas públicas municipales de Cali hay que decir que eh, toda esa férrea defensa por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de carácter público ha traído eh, unas gestas muy importantes, eh, ocupaciones, eh, movilizaciones por parte de los trabajadores con la ayuda de los más importantes aliados que hemos tenido para la defensa de la empresa que son los usuarios y la comunidad. Realmente Sintra y Cali hace un trabajo muy importante en las localidades, sobre todo en los sectores más deprimidos, donde llegan los servicios públicos domiciliarios y son esos usuarios, son esas comunidades que nos han permitido a través de las movilizaciones, a través de las asambleas permanentes y a través de todo el trabajo que se ha hecho con ellas, poder mantener la empresa de servicios públicos domiciliarios como una empresa 100% pública. Es un orgullo para nosotros porque gran parte... De estas empresas han sido como lo mencioné ahora intervenidas por el gobierno nacional hay una figura que establece la ley 142 de servicios públicos que la mencionaron ahora que se llama la toma de posesión de las, servicios, de las empresas de servicios públicos y mente mediante esta figura los gobiernos y el modelo neoliberal es que al tomar posesión administra las empresas, termina liquidándolas como un instrumento eh, propio de lo que mencionan de las ineficiencias y se las entrega al capital privado Telecom por ejemplo en Sirva que fue una empresa local que eh, prestadora o recolectora de servicios sólidos eh, y disposición final también fue intervenida por el gobierno nacional por la superintendencia de servicios públicos fue liquidada y concesionada a multinacionales y empresas digamos pequeñas del sector en Cali hay que decirlo estuvo también liquidada el 4 de mayo del 2000, eh, producto de muchas y de, una, de generar una estrategia de endeudamiento en la cual en un momento determinado no pude, no podría eh, eh, pagar esas acreencias y esas deudas que tenía fue intervenida por el gobierno nacional. Y estuvimos intervenidos donde durante 13 años una intervención es decir están intervenidos estar, es, es que el gobierno nacional toma posesión de la empresa la administra y termina generalmente liquidándola y entregándola al capital privado como el instrumento que acaba que lo he mencionado de privatización y de liquidación eh, y en ese sentido durante 13 años la empresa estuvo intervenida y hay que decir que tanto los trabajadores como la comunidad fuimos quienes permitimos, o no permitimos que la empresa fuera liquidada. Es la única empresa de servicios públicos que fue intervenida y que fue devuelta de la misma manera como una empresa industrial y comercial del Estado al municipio de Santiago de Cali. Y de eso sentimos mucho orgullo los trabajadores y las comunidades organizadas y los usuarios de los servicios públicos. Eso tuvo un costo para el sindicato. 51 trabajadores despedidos en el año 2004, seis dirigentes sindicales y el resto afiliados a la organización sindical fueron despedidos en el gobierno por la superintendencia de servicios públicos y el sindicato logró en una gesta histórica a través de la diplomacia internacional y de la legislación interna que en el año 2013 esos 51 trabajadores fueran reintegrados en la empresa y que, y que la empresa y la superintendencia tuviera que eh, pagar los brazos caídos durante todo ese tiempo que no, no, no les pagó a los trabajadores por el tema del despido. Ese es un elemento, digamos, muy importante que, y es un triunfo de la organización sindical y los trabajadores frente a ese reintegro de esos 51 trabajadores. Posterior a la devolución, pues el, el tema de la privatización o la amenaza de la privatización no ha desaparecido. Y después del 2015 vinieron otras eh, gestas y otras intentones de privatización a la cual Sintra en Cali y los usuarios de los servicios públicos, las comunidades, hemos salido a responder. Y llegamos hoy a una situación muy importante que el compañero Johnny Trejos va a mencionar ahora, el vicepresidente del sindicato, en el sentido de que vamos a él va a expresar tres elementos importantes, o tres eventos importantes. Uno, lo que tiene que ver con el paro nacional o el estallido social, de la cual Cali fue epicentro de ese estallido social. Eh, dos, lo que tiene que ver con la pandemia. Y tres, lo que tiene que ver con la eh, generación o la incursión a lo que se le llaman las ciudades inteligentes, frente a la... Eh, una, la última intentona de privatización en diciembre del año pasado, hace seis meses, de la cual Sintra Cali también ejerció toda su acción político-sindical y logramos derrotar ese proceso. Esos tres eventos los va a comentar ahora el compañero eh, Johnny Trejos, vicepresidente de Sintra eh, y muchas gracias por este espacio que le han dado a Sintra Bueno, bueno, buenos días, muchas gracias a, a Claxo, al TNI por la invitación. Mi nombre es John Alexandre Trejos, soy el vicepres vicepresidente de Sintra Cali. Me pasó esta cosa. Bueno, como lo mencionaba Carlos Albey, en ese recuento histórico que hizo los trabajos de en Cali, en los dos años recientes hemos vivido tres momentos importantes en los que hemos sido protagonistas y estamos en un cuarto momento que no quisiera dejar eh, de pasar la oportunidad para... Para detallarlo, está la pandemia, está el paro nacional, que fue epicentro en Cali, está el proceso de privatización que confrontamos el año pasado eh, con la alcaldía actual. Alguien ahorita preguntaba sobre las relaciones entre el sindicato y la administración actual, pues en este caso vamos a detallar cuál fue la, la acción del sindicato con relación a la administración actual, cuando se plantea una discusión de privatización. Y un... Eh, el cuarto momento, que es el momento político del cual estamos siendo protagonistas también. Hay una serie de compañeros y compañeras que están hoy liderando la... El cambio en Colombia con Gustavo Petro y Francia Márquez. Allí está gente que salió del sindicato. Alexander López es un senador de la República de los más importantes del pacto histórico y fue presidente de Sintra en con quien mantenemos una relación muy importante. Kevin Gómez Paz es asesor nuestro y es el gerente nacional de la campaña de Francia Márquez. Y hay otra serie de compañeros y luchadores sociales muy cercanos a Sintra en Cali también que estamos en este momento desarrollando. El tema que queremos... Eh, Mencionar y traer a colación tiene que ver con algo que se ha discutido aquí en Claxo y es el tema del capitalismo digital, ese capitalismo digital se traslada a una serie de políticas y una serie de herramientas, en el caso nuestro el tema de ciudades inteligentes y hago mención a este, a este tema y es importante, ayer lo, lo planteamos en el foro de sindicalismo, eh, que Claxo y el TNI asuman la discusión cómo estos, estos elementos que tiene el capitalismo digital como ciudades inteligentes, en realidad lo que eh, traen detrás es una estrategia muy fuerte, refinada, con unos elementos muy importantes de privatización y profundización del modelo neoliberal. Y esta referencia que tenemos acá, pues lo, la cogemos completamente. Eh, en materia de pandemia y servicios públicos, digamos que quedó en evidencia que, quedó en evidencia que el, los servicios públicos, el sector privado no tiene alternativas eh, solidarias para enfrentar la crisis que está viviendo el mundo. Eso ha quedado en evidencia y el y lo ha detallado importantemente en sus, en sus informes. Mauricio ahorita presentaba una serie de discusiones que ha dado la empresa en Cali como tal y se ve la... la eh, fortaleza de lo público para precisamente enfrentar este tipo de momentos y de, y de procesos. Eh, la pandemia trae consigo también la profundización de la dependencia de las tecnologías digitales. Esto, además de las soluciones que trae para aliviar la crisis, el tema de la, eh, el teletrabajo, la educación virtual, pues también tiene, hace toda una serie de brechas eh, sociales que existen en Latinoamérica. Para el caso colombiano particularmente, el tema de telecomunicaciones se privatizó desde los... Desde los eh, años 90, con un discurso, con unas situaciones que prometían mejores servicios, tener eh, condiciones más justas, mejor infraestructura, y eso en la actualidad no se cumple. Y eso, incluso en cifras eh, del gobierno, en cifras del gobierno nacional, el 50% de los municipios tiene problemas de última milla y la brecha de penetración TIC de los estratos más bajos con respecto a los altos es del 50%, es decir, después de casi 30 años de privatización de los servicios públicos, lo que tenemos es una tragedia en materia social en, en Colombia. Entonces, no es cierto, es falso eso que decían que con la privatización de los servicios públicos íbamos a tener mejor infraestructura y mejores servicios, y ese es el mismo discurso que hoy usan para eh, implementar la estrategia de ciudades inteligentes. Eh, continuemos, Carlos. No Entonces, la economía actual es. Eh, hay una dependencia, eh, está es dependiente y controlada por las multinacionales digitales. Hay un elemento de desarrollo urbano y gestión de servicios públicos, que es el tema de ciudades inteligentes. En Colombia, en tanto en el Plan Nacional de Desarrollo. ...del gobierno nacional, como en los planes de desarrollo distritales... ...y locales, está establecido el tema de ciudades inteligentes... ...con un elemento que le atribuye todo el papel preponderante al sector público... ...en cada uno de estos aspectos que desarrolla el tema de ciudades inteligentes. Eh, los argumentos son los mismos que se usaron para el proceso de privatización. Van a haber mejoras en los servicios, ahorros en el gasto público... ...que las ciudades van a ser gestionadas de manera fácil y eficiente... Eh, consideramos desde el Sintra en Cali, esta es una discusión que tenemos desde el año 2016, que hay eh, oportunidades, pero también enormes riesgos para los gobiernos y particularmente para empresas como en Cali. ¿Por qué? Porque el discurso que subyace en el tema de ciudades inteligentes es básicamente que la ciudad inteligente debe ser eficiente, libre de fricciones y gestionadas por empresas de alta tecnología, es decir, las multinacionales privadas que hoy acaparan eh, la economía digital. Esta, esta discusión la tuvimos nosotros en 2016, muy fuertemente por un proceso de privatización también que se dio y en el que nos acompañaron el TNI, con una banca de inversión que contrataron en la empresa, la alcaldía municipal, y básicamente pretendía eh, privatizar el componente de telecomunicaciones. En Cali está integrada en telecomunicaciones, energía y acueducto de alcantarillado. Pretendían eh, privatizar telecomunicaciones y lo que hizo el sindicato fue desarrollar una propuesta alternativa acogiendo la discusión de ciudades inteligentes, pero planteando que para de implementar esa ciudad inteligente, pues, el, el, la municipalidad, el municipio tiene una importante empresa como el Cali, con eh, listo, ya vamos, con eh, el componente de, de telecom, tecnologías de la información y las comunicaciones, precisamente para desarrollar, es decir, no es necesario entregarle la ciudad inteligente o constituir Cali inteligente con un actor privado, teniendo un actor tan importante como el Cali. Siguemos, Carlos. Esa esa fue la propuesta que desarrollamos, eh, viene la discusión con, eso fue en 2016, luego eh, llega este nuevo alcalde que estaba Jorge Iván Ospina, con quien hemos tenido una discusión muy fuerte, plantea en su plan de desarrollo también el tema de ciudades inteligentes, pero acoge, y aunque es un alcalde que se precisa de izquierda, acoge todo el discurso de ciudades inteligentes que precisamente le entrega el, el papel preponderante al sector privado. Nosotros advertimos esta discusión desde el año 2020 y la, la de manera formal eh, discutimos el tema con los argumentos que habíamos logrado desarrollar en la propuesta de fortalecimiento de la empresa, que quedó consignada en el plan estratégico de la empresa como tal, y de entrada rechazamos ese planteamiento que se estableció en el plan en el plan de desarrollo. Para materializar la estrategia de, Cali, de Ciudad Inteligente en Cali, llamada Cali Inteligente, ¿qué propuso el alcalde? Propuso la creación de una sociedad de economía mixta, una empresa en la que el papel preponderante, como lo he dicho, lo, lo tenía un, una empresa privada, es decir, era entregarle de manera vitalicia los servicios de alumbrado público a través de los cuales se pretende implementar la Ciudad Inteligente, ...a una empresa privada de manera vitalicia. Entonces nosotros nos opusimos muy fuertemente a ese proceso... ...dimos una discusión bastante eh, eh, técnica desde el punto de vista de la fortaleza... ...que tiene Cali para asumir el, el, el proceso como tal. Parte de eso lo dijo Mauricio en el tema de la, la modificación de los objetos sociales ...de la empresa se logró incluir el tema de la prestación de servicios de ciudad inteligente... ...y esta es parte como de la, de la movilización que logramos desarrollar. Entonces... Una vez eh, se plantea esta discusión por parte del alcalde, el sindicato organiza todo un proceso de movilización, un proceso de discusión y un proceso de, eh, de debate muy serio, muy fuerte y de movilización muy fuerte en, el, en Cali. Logramos derrotar esa, esa propuesta. El proyecto de acuerdo se hundió en el Consejo, con todo en contra, eh, porque el alcalde tenía las mayorías en el Consejo, la, allá. Allá en Cali, sí, ya ya estamos terminando, ya esta es la parte final y vamos a mostrar un video como del proceso, pero el alcalde tenía las mayorías en el consejo, tenía, tiene toda una, una discusión, digamos que nosotros veníamos muy debilitados de todo el proceso de la pandemia, cerca de 30 trabajadores murieron prestando los servicios públicos en Cali, también del paro, un desgaste importante en todo el proceso que, que se dio en Cali, y pero logramos... Con todo esa ese bagaje que tiene el sindicato, con todas las experiencias que tienen dirigentes como Carlos Albey y quienes me acompañan en la Junta Directiva, y con un gran acompañamiento de la comunidad, derrotar el proceso de privatización planteado por el alcalde y generando alternativas, propuestas de discusión con lo público para poder desarrollar la ciudad inteligente como tal. Esa, esa fue nuestra ese ha sido nuestro nuestro proceso en la actualidad. En el momento actual estamos muy comprometidos con la campaña política. Y eh, estamos eh, en, ese, en ese proceso. Quisiera ver si podemos mostrar el video para ya finalizar. Eh, Disculpa, el video podemos ver. Sí. O sea, hay privada a escondidas del Consejo de la Ciudad, si tiene 400 mil millones de pesos, aquí está el documento, aquí está el apoyo, y para participar de la estrategia de Cala Inteligente para desarrollar Cala, para eso sí no hay plata. Mentiras que ellos han venido a decir acá. Por eso es el proyecto debe archivarse. Y lo archivan o lo archivan. Porque los vamos a derrotar de la misma forma que los derrotamos en el 2009, de la misma forma que los derrotamos con Alexander en el 99. De esa misma forma los vamos a derrotar. Pero estamos dispuestos. Esa, ese fue el momento final ya del proceso de hundimiento del, del proyecto de acuerdo, eh, digamos que les advertimos ¿no? que los íbamos a derrotar y también les dijimos cómo lo íbamos a hacer y, y efectivamente así sucedió eh, el proceso, agradecemos mucho el, la, el, el, este espacio y proponer la discusión, el tema de ciudades inteligentes y cómo ese, ese, ese tipo de elementos afectan a los trabajadores del sector público, particularmente a empresas como en Cali, como un elemento de discusión para que se integre pues, en todos los análisis que desarrolla CLACSO y TNI eh, en este espacio y en los futuros. Pues. Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias, Johnny. Gracias, Carlos. Pasamos ahora a Daniel. Yo lo presenté al inicio, pero llegó más gente. Daniel es alcalde del municipio de Recoleta, de la zona metropolitana de Santiago, de Chile, es arquitecto, es urbanista, es sociólogo, es un dirigente político también, es uno de los líderes del Partido Comunista de Chile, y nos va a ofrecer una visión más política, pero también muy basada en su propia formación como investigador social, sobre el tema que nos convoca esta mañana. Daniel. Bien, muchas gracias. Primero quiero partir agradeciendo a Clacho, al TNI eh, y a todos quienes hacen posible esta invitación. Se nos ha invitado a discutir el futuro de lo público. No, eh, Yo eh, voy a partir dando quizá <coughs> las conclusiones. Eh, desde mi perspectiva, el futuro es público eh, y no hay alternativa. Eh, y para poder entender esto, a pesar de que la conclusión mía por lo menos es un poco más compleja, porque yo creo que el futuro es público, pero no estatal. ¿no? Y esto tiene que ver también con la comprensión eh, de que para los sectores que hemos pretendido durante décadas transformar la sociedad, ...siempre uno de los sueños fundamentales fue la destrucción del Estado... ...como instrumento de dominación de clase. Eh, y cada vez que llegamos a los gobiernos nos encontramos en problemas... ...porque tenemos que administrar lo que queremos destruir... ...para que la sociedad siga funcionando. Entonces terminamos traicionando los propios principios... ...con los cuales hemos eh, muchas veces llegado al gobierno. Y por lo tanto siempre para la izquierda y para las fuerzas transformadoras... ...se ha convertido casi en una contradicción vital... No, disputar el poder político eh, y tener que renunciar al sueño histórico eh, de destruir el Estado como instrumento de dominación eh, de clase. Y cuando digo el Estado, digo todo el Estado, ¿eh? Eh, incluido las universidades estatales, que son parte de, del instrumento de dominación de clase, que por lo tanto eh, hacen poco hoy día, incluso en la academia, eh, por instalar el lenguaje de la emancipación, eh, y no eh, seguir reproduciendo el lenguaje de la dominación. Y, y lo digo como de, de una manera muy autocrítica. Cuando analizamos el futuro de lo público, nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son las tendencias del neoliberalismo que podrían ser la alternativa al futuro público. Eh, y para esto quizá hay que ir rápidamente al capitalismo, ¿no? El capitalismo en sus padres fundadores decía que el mercado debía regularlo todo, menos salud, educación y defensa. Y cuando Adam Smith planteaba esto en su libro sobre la teoría de los problemas morales, decía que teníamos que excluir estas tres áreas porque estas tres áreas representaban para el mercado problemas éticos y morales que el capitalismo no podía resolver. Eh, esos problemas éticos y morales hoy día los tenemos presentes, ¿no? y el capitalismo ha terminado traicionando a su propio maestro. Eh, porque decía, si le entregamos la producción de armas, entre comillas, la defensa al privado, vamos a tener privados inventando conflictos para poder vender su arma. Si a alguien le suena que esto puede estar pasando. Ah, no, es bien, lo planteó hace casi 200 años. Y decían, bueno, y si le entregamos la salud a los privados, vamos a tener privados inventando enfermedades para poder vender sus medicamentos. ¿no? Y si le entregamos la educación a los privados, se murió el capitalismo porque ya no hay equidad dar la educación. Y Marx, por otro lado, descubrió hace mucho tiempo la tendencia decreciente de la utilidad. Yo ayer escuchaba a Álvaro García Linera cuando explicaba cómo el crecimiento promedio de las últimas décadas se ha ido disminuyendo. Bueno, esto lo dijo Marx hace más de 150 años y algunos se vienen a sorprender hoy día, digamos, de que efectivamente el capitalismo no tiene cómo garantizar eh, que la tendencia decreciente de la utilidad no se revierta y ni siquiera se sostenga. Cuando llegó este problema eh, al nivel más eh, complejo para el capitalismo nacional, la respuesta fue la globalización. Y empezamos a globalizar el mundo porque era la única manera de sostener tasas de utilidad que fueran eh, beneficiosas para el capital. Pero... el Proceso de globalización se terminó, ya no tienen dónde ir. No, claro, están tratando de irse a la luna, ¿no? Están tratando de empezar a hacer viajes de turismo a la luna para ver si pueden expandir más el capitalismo de tal manera de frenar la tendencia de creciente de la utilidad. Pero ya no les queda. Entonces tuvieron que despojar de las fronteras que el eh, padre del capitalismo le planteó al capitalismo para no tener problemas éticos y morales. Y cuando despojaron al capitalismo de esas fronteras, no solo lo despojaron de la frontera, lo despojaron también de cualquier consideración ética y moral. Y el capitalismo transformado en neoliberalismo, eliminó la frontera y se metió en la educación, incluso en las estatales que siguen funcionando como privadas ya, con algunas excepciones. Puede ser que acá en México ustedes tengan la suerte de tener eh, áreas estatales que todavía funcionan como áreas estatales, pero siguen siendo parte del instrumento de dominación de clase. Borraron la frontera en la salud borraron la frontera en de la defensa, pero también se tomaron las telecomunicaciones, se tomaron los medios de comunicación, se tomaron el deporte, se tomaron la cultura y e hicieron de todo lo que existe en la vida cotidiana de las personas un negocio. Y esto tiene un problema porque ya eso también está terminando como proceso. Ya no hay dónde más ir. Entonces, cuando el neoliberalismo se encuentra en donde ya no hay más dónde más ir para mantener sus tasas de utilidad, empieza a desarrollar tendencias que son las que explican que el futuro esté obligado a ser público. Primero, elevan el costo de la vida de manera absolutamente insostenible. Y esto a pesar de que todas las últimas tendencias impuestas por el capital con el objetivo de, y, y con la mentira de, hacernos más eficientes y eficaces, ustedes recuerdan eh, la moda de la externalización, ¿no? La moda de la externalización iba a bajar los costos, subió los costos, porque se externalizó tanto que perdieron el control de los procesos y terminaron elevando los costos de producción, porque ya nadie trabaja en la empresa, sobre todo en las estatales, sino que son solo supervisores de los que trabajan tercerizados y precarizados. Pero además estuvo la tendencia eh, de la gestión de calidad, y terminaron los procesos siendo más importantes que los objetivos. Y por lo tanto se convirtieron en procesos tremendamente burocráticos, incluso en el sector privado. Pero además empezaron a bajar relativamente los sueldos, ¿no? Y a precarizar el empleo. Y a tratar de sacarse. O sea, esto de la ciudad inteligente es un mito. La ciudad inteligente del capitalismo son ciudades tontas. Que plantean que a través de la tecnología, los que pueden pagar la tecnología pueden saltarse los problemas de una ciudad tonta y mal planificada. Para nosotros la ciudad... Inteligente es aquella que resuelve los problemas de su ciudadano y ciudadana a una distancia no mayor de una caminata de 15 eh, minutos. Esa es una ciudad inteligente. Pero una ciudad donde uno se tiene que meter a un vehículo y caminar o andar una hora y media, es una ciudad tonta. Y donde empezamos a creer que las aplicaciones son para hacernos más inteligentes, no, no, no, nos hace mucho más tonto, porque creemos que es para nosotros, pero es para la empresa, porque la empresa deja de distribuir y además elimina al intermediario que a través de la distribución de productos se ganaba su tajada de la escala, ¿no? de, de la cadena de valor. Pero además están transfiriendo el último proceso de la, de, de la fase productiva al consumidor para que el consumidor la pague. Antes comprábamos los muebles armados, ahora los compramos desarmados y los armamos nosotros en la casa. Y los armamos mal además, porque no leemos los manuales, que vienen en chino y con una letra así. ¿No? Pero además están reemplazando al ser humano, pero no solo en el trabajo manual, también en la inteligencia. Ya la inteligencia humana está a punto de ser prescindible a partir de la inteligencia artificial en el ámbito de la producción y del capitalismo. Pero además están, como si fuera poco, no, eh, construyendo obsolescencia programada, de la cual yo no escucho hablar casi en ninguna parte. Hoy día se acaba de aprobar en Europa una ley que obliga a los productores a extender la vida útil de los productos a 10 años y a asegurar derecho a eh, la reparación. Es una ley interesante, es mucho más cercana a la destrucción del capitalismo de lo que eh, planteamos hoy día, incluso desde la izquierda, porque no estamos quizá haciéndonos cargo de que hoy día hablamos en el lenguaje de la dominación. Y como si fuera poco quieren pagarle al Estado más impuestos, limitando la capacidad del Estado, ...de devolverle la plata que se le paga de menos al trabajador en cada proceso productivo... ...para que el capital rente más de lo que renta, ¿no? Eh, en la forma de bienes, productos y servicios públicos, que de otra manera las y los trabajadores no podrían obtener. Y la izquierda todavía no entiende que también hay que empezar a debatir estos temas... ...porque el futuro de lo público no es el futuro de lo público en un ámbito transversal de la discusión política... El futuro de lo público está indisolublemente ligado al futuro de la izquierda, en todo el mundo. Y la izquierda está tan neoliberalizada que ha perdido su capacidad de procesar sus diferencias de manera democrática y mantenerse unida, y por lo tanto en todos los países del mundo, la izquierda se divide y se fracciona cada vez más. Y cada vez que no hay acuerdo en la izquierda, se divide en partidos más chicos y cada uno se va con su amigos y transforma, partidos en donde efectivamente todos piensan igual, y no pueden llegar, ni podemos llegar al poder. Digo todo esto porque en el actual contexto, la destrucción de empleo va a hacer que en el futuro una parte cada vez más importante de la población no tenga acceso ni siquiera al salario. Entonces tendremos que reponer la discusión del salario para el trabajo doméstico y el salario para el trabajo comunitario, y el, trabajo, y el salario para todos los trabajos que sean voluntarios, porque desde la perspectiva de la izquierda, la contradicción principal debe de seguir siendo capital-trabajo y por lo tanto no debe haber ningún trabajo que no sea remunerado. Si no entendemos esto, cada vez más gente se va a quedar sin derecho al trabajo, sin derecho al salario, y por lo tanto sin derecho a poder participar del mercado de la vida. Y por lo tanto hay que intentar desmercantalizar. ¿Qué digo con esto? Bueno, en Recoleta hemos eh, llegado a la institución pero no para institucionalizarnos como Partido Comunista de Recoleta. Hemos llegado a la institución para transformar la institución y haciéndonos cargo de estos temas. Y hemos tratado de desmercantilizar la vida de los habitantes de Recoleta, a través de proyectos que son bastante emblemáticos, ¿no? Las farmacias populares, okay. Las farmacias populares llegaron a reducir el costo de los medicamentos casi en un 80% respecto de eh, el valor que tenían en el mercado antes de la, del surgimiento de las farmacias populares. Y estoy hablando de eh, iniciativas que surgieron con la constitución de Pinochet, no con el cambio constitucional que estamos llevando adelante ahora. O sea, eran cosas que se podrían haber hecho en los últimos 30 años, pero que sencillamente no se hicieron. Los lentes también tuvieron una reducción del valor de un 80%. ...respecto del valor del mercado, pero esto no es solo un problema de acceso por valora, no es solo un proceso de eh, ahorrar, sino que también de cobertura... ...porque en la ciudad inteligente del neoliberalismo, porque siempre las ciudades son expresión de la, del modelo que las construye, los barrios se construyen con la oferta de bienes, productos y servicios... ...que la clase que vive en ella puede pagar y por lo tanto en la parte de la ciudad que viven los ricos hay de todo y muy a la mano en la parte donde vive la clase media hay menos cosas y más distantes, y en la parte en donde viven los pobres no hay nada más que lo que provee el Estado y las unidades básicas de subsistencia de los pobres. ¿no? Y por lo tanto se genera una ciudad que es generadora de viajes, es una ciudad muy tonta, porque para proveerse de las cosas la gente tiene que movilizarse mucho. Entonces en Chile que hay 345 comunas, sepan ustedes que hay 60 que no tienen ninguna farmacia, y hay 213 comunas de 345 que no tienen ninguna óptica. Y hay 297 comunas que no tienen ninguna librería. Y hay 312 que no tienen ninguna tienda de música. Y hay casi 325 que no tienen ningún centro audio, eh, audiológico. Así funciona el mercado. El mercado solo opera donde la rentabilidad que espera la tiene asegurada por demanda agregada. Y como la demanda agregada va bajando en las tendencias del neoliberalismo, si en el futuro lo público no se hace cargo de proveer una vida digna, el mundo que nos espera es mucho más complejo de lo que hemos vivido incluso hasta el día de hoy. Termino diciendo que además tenemos que repensar el rol de las universidades porque son parte del instrumento de dominación de clase. la Universidad Abierta de Recoleta, que otro de los proyectos emblemáticos de Recoleta ha hecho que cientos de profesores salgan de las aulas y vayan a las escuelas públicas, después de que cierran sus jornadas de escuelas públicas, a hacer clases universitarias sin costo, sin prerequisitos de ingreso, de tal manera de democratizar el saber y el conocimiento. Y usted hoy día puede tener en las escuelas de Recoleta que se abren hasta las 10 de la noche en el marco del programa Escuela Abierta, porque son de la comunidad, porque el Estado es la comunidad. Nosotros no somos el Estado la comunidad del Estado. Nosotros somos subempleados. Por eso digo, el futuro es público, pero no estatal. Entonces, en Recoleta, las escuelas las dirigen gobiernos corporativos en donde el 80% del gobierno corporativo lo tiene la comunidad educativa, no el Estado. Y los centros de salud los dirige eh, un gobierno corporativo en donde el 80% del gobierno corporativo lo tiene la comunidad, los pacientes, los médicos, los asistentes de la salud. Y por eso que las escuelas se abren hasta las 10 de la noche, los sábados y los domingos, porque... Es la ciudadanía la propietaria de la escuela. no somos el Estado. ¿no? Eh, y esto ha permitido, y esto quizás sea lo más relevante, creo que por esto estoy aquí, no por otra cosa, digamos. ¿no? Es porque es extraño ver un militante del Partido Comunista, con un Partido Comunista, de estos que están desapareciendo en gran parte del mundo para algunos, yo creo que no, que obtengamos 65% en las votaciones, pero no solo en el cargo unipersonal, estoy hablando del 65% también en los consejos municipales. Por lo tanto, para mí, se los puedo decir con mucha tranquilidad, no existe el mito del anticomunismo. No existe el mito eh, de que efectivamente nosotros seamos menos eficientes o eficaces para gobernar. La pregunta que hay que hacerse es si estamos o no haciendo el trabajo que hay que hacer. Y si estamos dejando que ellos se apropien de nuestras banderas de lucha porque creo que cuando la ultraderecha crece es porque la izquierda no hace su trabajo. Esto ha sido un proceso largo de 20 años en donde pasamos del 2% al 65% de los votos, del apoyo popular. Y esto va a seguir creciendo, ¿no? Pero para eso necesitamos que la izquierda y que la academia abandonen sus complejos. Porque tenemos una izquierda y una academia y unas ciencias sociales también, ¿eh? Tremendamente acomplejadas. Que incluso la investigación, que hace? La hacen en el lenguaje de la dominación y en el lenguaje del capitalismo. Y terminamos preguntándonos si son rentables nuestras iniciativas. No tienen que ser rentables. Nosotros en Recoleta, todas las iniciativas que hoy día intervienen en el mercado, ocupan rentabilidad cero. Pagamos los costos operacionales con cargo a los presupuestos municipales, y eso nos permite llevar el costo de compra al costo de venta, que es además la fórmula en cómo podíamos violar eh, el Estado subsidiario. ¿No? entonces creo que tenemos que recuperarnos ya del fracaso de la experiencia soviética y volver a pensar que este mundo puede ser distinto y que se puede superar el capitalismo y el neoliberalismo y que no nos tenemos que remitir desde la ciencia social y desde la izquierda solo al límite patético de humanizar el capitalismo, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos 30 años. Gracias, Cooper. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Eh, creo que a muchos de nosotros y nosotras nos interesa muchísimo esta discusión sobre el significado de lo público, que parte de lo estatal, pero que trasciende lo estatal. Eh, cuando hablaba da Daniel, me recordó algunas conversaciones que tuvimos algunos investigadores que fuimos a Porto Alegre hace más de 20 años para hacer nuestras tesis de maestría y doctorado, y había un alcalde, Tarso Genro, del PT Brasilero, que hizo muchos aportes a la teoría social y él hablaba desde una perspectiva jabarmaciana de la necesidad de crear una esfera pública no estatal. Y creo que hemos dejado de lado esa discusión por mucho tiempo y es necesaria recuperarla. Por eso es muy bueno que tengamos en el panel a la profesora eh, Denise Roca Sarvat de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, porque Denis también ha trabajado en sus investigaciones esta tensión entre lo público, lo comunitario, lo estatal. Por lo tanto, creo que va a ser una conversación interesante que esperemos tener tiempo para desarrollarla con preguntas y comentarios después de todas las intervenciones gracias. ¿Cuánto tiempo te tengo, Daniel? Eh, 15. 15. minutos. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación de Daniel del TNI de estar aquí eh, con todas y todos ustedes, con los panelistas también. Es un placer estar en esta mesa y de alguna manera quisiera primero empezar por el lugar de enunciación. Eh, de una, el intersticio de la academia y el activismo eh, y justamente un terreno de fronteras donde habitamos la mayoría con contradicciones que es parte también del sistema del modelo económico que eh, nos hace vivir en medio de contradicciones cotidianas, eh, dentro de los límites de un pensamiento de mercancía y la apertura de lo popular y de la diversidad. Entonces, desde ese lugar, desde una academia comprometida, quisiera compartir con ustedes algunas de los aprendizajes que hemos venido teniendo como activistas académicas, eh, eh, estudiando la gestión del agua condensando el agua eh, más allá de los límites del mercado y viendo cómo se están dando las luchas por el agua a lo largo de América Latina. ¿sí? Eh, en ese sentido, aquí yo voy a eh, tratar de condensar años de investigación por la justicia hídrica, eh, recorriendo lugares en Perú, en Colombia sobre todo, pero también con una experiencia de eh, una alianza por la justicia hídrica que ha trabajado en diferentes partes de América Latina, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, y que a partir de ahí nos dan unos horizontes sobre las disputas sobre lo público y lo comunitario o lo común. En ese sentido, eh, empe empezando desde la ciudad también, porque quisiera hacer un énfasis en la urbanización del agua, los procesos de urbanización de las aguas. Y estos procesos de urbanización de las aguas, dentro de un metabolismo social, una relación muy fuerte de los territorios rurales de donde se extrae en las cuencas hídricas se extrae el agua, se canaliza, se entuba en infraestructuras para poder llevarlas a estas grandes áreas de urbanización que cada vez más contaminadas, cada vez más ciudades eh, insostenibles, ¿no? como la ciudad donde estamos actualmente, el DF, pero también muchas otras en las cuales habitamos. En esta tensión, que vemos de despojo, de acumulación como despo, de despojo, que ya lo han mencionado varios geógrafos críticos como David Harvey, se dan procesos de expulsión de los territorios también de los seres humanos y obviamente de una cada vez más eh, distribución inequitativa del de agua así como de eh, una situación de grave impacto a la biodiversidad y a las otras especies no humanas. Un asunto que me llama la atención, Saskia Sassen, habla de ese capitalismo de expulsión, donde parte del sistema de la financiarización de la naturaleza tiene que ver con expulsar también de los territorios a las poblaciones de humanos y no humanos, y justamente con ellos también poder apropiarse y concentrar lo que llamamos bienes comunes, como el agua. ¿sí? Entonces, en estos procesos de expulsión de desplazados, de migrantes, despojados del territorio que llegan también a la ciudad, el caso de Medellín-Colombia es un caso que he venido siguiendo Investigando para entender las dinámicas de cómo se gestiona el agua en una ciudad cada vez creciendo, cada vez más y a la misma vez eh, que expulsa del territorio rural pero que a la hora que llegan a la ciudad esas comunidades no tienen servicios públicos domiciliarios como de acueducto, acantarillado, de energía, etcétera, Y la lucha que han dado los movimientos por esa justicia a la ciudad como la Mesa Interbarrial de Desconectados en Medellín. Una mesa que congrega a comunidades desplazadas de la violencia, pero no solamente la violencia del conflicto armado, la violencia de todos los megaproyectos de desarrollo que están situados en las zonas rurales, que represan los ríos, que están haciendo grandes trasvases de agua, inclusive ahora la llaman las carreteras del agua, porque es toda una infraestructura de concentración de esas aguas hacia una gran empresa, que en este caso se llama las empresas públicas de Medellín, EPM que tiene la palabra pública eh, en su nombre, pero que es gestionada de manera neoliberal a, a través de la lógica del mercado, pero en los dueños son eh, el alcalde y la municipalidad de Medellín. Y esta empresa EPM, a la cual vengo siguiendo, estudiando muy de cerca en, en las maneras en cómo plantea la gestión del agua, qué significa lo público ahí. ¿Qué es lo público? ¿Cómo lo vamos a entender? Entonces vemos en este caso, en el caso de, de Medellín, me ha dado pie para poder tratar de discernir diferentes maneras en cómo estamos viviendo actualmente la disputa por lo público y lo común, particularmente en el tema del agua. Entonces quisiera ahora dar un, algunos resultados de la investigación planteando que veo por lo menos tres, tres maneras diferentes de cómo se está usando la palabra público, pero con un contenido diferente. La primera, la primera manera en cómo se está viendo lo público es un poco como lo decía ahorita el compañero, se ha cooptado el nombre público para, dentro del neoliberalismo, utilizar eh, el mercado como el regulador, y de esa manera con la con la magia de la financiarización, porque ahora ya estamos hablando de algo mucho más complejo, o sea, ya no, es, es, es también la lógica de una matemática de las finanzas, de una hiper especialización de los economistas y, lo, y la gente que puede manejar la lógica de las finanzas, para poder en, en una bolsa de mercado eh, darle un precio al agua. En el caso concreto del agua, ya se está, el agua como un bien de mercancía, se habla como el centro del negocio, y lo hablan en inglés, un neologismo, el core, el core del business, el core del negocio. Entonces, en lo que estamos viendo en, las, en los estudios sobre el agua, investigando, haciendo entrevistas, inclusive a los burócratas de las empresas públicas de Medellín, ellos hablan del de agua como el core del negocio, y en ese sentido es imposible para ellos eh, poder dar pie al eh, derecho humano al agua o a garantizar el agua como un bien común, porque para ellos en primer lugar está el tema de las ganancias y el tema de la rentabilidad. ¿sí? Sin rentabilidad no, no puede haber eh, para ellos una sostenibilidad del negocio. Por otro lado vemos un segundo, un segundo hallazgo, es una lucha de los movimientos por la justicia hídrica donde lo público es entendido dentro de la política del Estado bienestar de derechos, el Estado social de derechos y una teoría de la, de la modernidad liberal democrática como un Estado democrático. ¿sí? Ahí todavía vemos los partidos de izquierda que tienen este discurso, pero también se confluyen con otros movimientos que a lo mejor no son partidistas, que están más allá del Estado centrismo y que están reivindicando un Estado de bienestar, una redistribución de las riquezas y también un derecho como un derecho humano y colectivo al agua, donde el agua no debería ser una mercancía. Y en tercer lugar, vemos un movimiento cada vez emergente, cada vez más fuerte de lo comunitario, lo público comunitario. Este movimiento eh, está también haciendo visible los cuerpos racializados, feminizados, el movimiento feminista, el movimiento decolonial, todo lo que tiene que ver con las luchas de los de los de abajo, que han sido invisibilizadas, que plantean más allá del Estado, que ya la lógica del Estado se ha quedado corta, que justamente hay un problema, con el, la, inclusive con el, el patriarcado dentro de la lógica estatal ¿Sí? las lógicas patriarcales, cómo hacen realmente un, un cuello de botella con el capitalismo y de esta manera es imposible también que con un Estado progresista, inclusive con los gobiernos progresistas de izquierda, se pueda realmente hacer una emancipación y una justicia ambiental eh, de, de la larga data que tienen con las poblaciones. Entonces vemos este movimiento de lo comunitario como la red de acueductos comunitarios en Colombia. Una red de acueductos veredales que están tratando de pensar la gestión más allá de los partidos políticos, más allá del Estado, una gestión comunitaria donde lo común ya no es una cosa y tampoco lo común es propiedad, lo común también es una, rela una relación social. Entonces pensar desde esa colectividad. ¿no? Entonces, eh, un poco como para ir, para ir cerrando en esta, en esta investigación y los hallazgos, entonces vemos de esta manera eh, estas tres grandes tensiones, obviamente hay traslapes, obviamente en la realidad social no están divididas sino justamente muchas veces se encuentran estas visiones, algunas en confrontación, en antagonismo, otras veces en alianza, en articulación, ¿no? Pero sobre todo vemos que la primera, la de gobernanza privada, el de la lógica del mercado, eh, como lo, lo, lo público como el mercado. Y esto es un asunto que yo quisiera terminar dándole mucha fuerza a cómo se nos está vendiendo ya lo público como un espacio segregado, un espacio privatizado, el, lo público como los centros comerciales, lo público como una idea de, de que puedas pagar Pagar por eh, un parque natural, ¿no? por, por poder estar en un área de conservación. Tener mucho cuidado en estas maneras en cómo el capital, el capitalismo, está realmente avanzando en los, en los discursos, pero también cómo nuestras prácticas de vida lo que hacemos es, de manera automática, seguir en estos discursos que nos están llevando justamente a una gran crisis eh, civilizatoria planetaria total ambiental social de todo en todas las dimensiones de la vida no y que al, eh, vemos también con esperanza estas nuevas coaliciones de lo público comunitario y cómo sería eso público comunitario antipatriarcal Sí, anticapitalista, anticolonial y que, que debemos de seguir construyendo y acá también hay ejemplos creo interesantes en la mesa sobre estos horizontes posibles y es creo yo lo que nos toca hacer a todas, pensar, seguir caminando y haciendo los horizontes públicos comunitarios. Muchísimas gracias. Gracias, Denise. Pasamos ahora a una perspectiva centroamericana. Eh, la última panelista va a ser Gladys Zulzul. Eh, Gladys es profesora de la Universidad Ixchil de Guatemala. Gladys combina varias identidades, es investigadora social, pero también es artista y es militante por los derechos de los pueblos originarios. Gladys. Gracias. Eh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, y lo interesante de venir a estos paneles es que nos enfrentamos, yo creo que para el público también es muy beneficioso, eh, estar al frente de perspectivas que puedan incluso entrar en contradicción, pero me parece que pueden apuntar hacia los mismos horizontes. Eh, yo soy de Guatemala y por lo tanto el lugar desde donde estoy investigando y desde donde estoy eh, militando… Eh, tiene ciertas características y una de esas es la alta densidad de la población indígena y que esta cantidad de población indígena vive en territorios comunitarios. Eso significa entonces que estamos al frente de tres tipos de propiedad, la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad comunitaria. La propiedad comunitaria, a como se han establecido en los convenios internacionales, pero también en el discurso histórico y político de las comunidades, es inembargable, es decir, no se puede embargar, es imprescriptible y es indivisible, es decir, imprescriptible es que no termina y que tampoco se puede dividir. Entonces, eso nos genera una serie de tensiones con eso que se llama lo público. Entra en contradicción con lo público, pero también entra en contradicción contra con lo privado. Y para eso yo quisiera decir entonces que eh, la construcción y la, eh, el ejercicio de la política y de la apropiación del mundo en las comunidades indígenas pasa a partir de este sistema político comunitario que a su vez al interior está eh, constituido por un sistema político que tiene como base fundamental el trabajo comunitario, es decir la energía social que se necesita para transformar aquello que nos va a producir bien común, es decir, el agua, entre varias cosas más. El agua se le toma en la casa, ¿no?, en las ciudades. De hecho, las ciudades captan el agua de los territorios comunales, que son los territorios boscosos. Pero ese agua es de la naturaleza, pero sobre todo se le produce. Se necesitan miles y miles de jornales para reforestar el bosque, para limpiar las tuberías, para construir eh, pozos de captación, para limpiar las fuentes de agua, para hacer ceremonias espirituales para la, para la petición de la lluvia o la petición del agua. Solo ahí estoy dando en cuenta de una serie de estructuras, de or organizaciones y de fuerza de trabajo comunitario para producir el agua. Entonces, si el agua se produce de manera comunitaria, en trabajo colectivo, entonces el agua es comunitaria. Y ahí nos vamos a encontrar con una serie de tensiones con las municipalidades, las municipalidades que buscan llevarse el agua a las ciudades, que efectivamente la necesitan, pero eso nos va a, nos va a instalar en una contradicción, entre la lógica pública municipal y la lógica comunitaria. Ahora bien, eh, a lo largo de los años las comunidades han logrado negociar, han logrado negociar instancias, posibilidades con las municipalidades y con otras eh, organizaciones que puedan existir que se ocupen del, de dotar de agua a sus comunidades o de dotar de agua a las ciudades. Eh, yo estoy hablando, pues, también de un, de un contexto donde la densidad poblacional no es exacerbadamente alta como en la Ciudad de México. Estamos hablando de un país de 14 millones, que es la mitad de la Ciudad de México, pero también poblacionalmente eh, es mucho menor. Eh, y es en esas escalas que tenemos que imaginar cómo se desarrollan este tipo de tensiones y, al mismo tiempo, este tipo de negociaciones que existen. Hay acuerdos entre lo público y lo comunitario, sí lo hay, pero es un acuerdo tenso y es un acuerdo marcado particularmente por la violencia, eh, sobre todo porque nosotros hemos pasado por un proceso de guerra, eh, de, de guerra genocida, y el ejercicio de la violencia por la, por la vía del, del Estado y de sus instancias, pues es, sigue presente. Entonces, uno de los grandes momentos y de las tensiones más importantes que hay es con respecto a qué se hace y cómo se hace eh, la distribución y el uso del agua. Por un lado, esta tensión que existe de… El agua que van a tomar en las ciudades, que se producen en los bosques comunitarios y que producen las comunidades. Ahí hay una tensión, pero hay otra tensión con respecto al agua. Y es eh, los afluentes y los ojos de agua que las mineras y que las hidroeléctricas quieren tomar para su producción. Hay muchos eh, informes que muestran cuántas eh, toneladas de agua se necesitan para construir o para producir determinados miligramos de oro o de otros... Eh, minerales que yacen debajo de la tierra. Y ahí también hay una contradicción. Las luchas más importantes que hoy día se están zanjando en, se, eh, bueno, en, en, los, en el continente y en los territorios indígenas es por la soberanía del agua. Quien produce el agua la controla y por lo tanto la defiende. Y por eso las tensiones que hay entre mineras y comunidades, que probablemente lo que más se alumbra es el proceso de ocupación capitalista violento de las mineras por encima de los territorios comunales, pero fundamentalmente lo que mueve esas, esas luchas es eh, que se están desviando los ríos, que se están desviando los nacimientos de agua para la producción industrializada tanto de minerales como de producción de voltios energéticos en este, esto que se denomina la matriz energética hidroeléctrica. Eh, hasta ahí un nivel de la contradicción y de la distinción entre estas lógicas de propiedad comunitaria indígena, que ahí voy a dar otro elemento, eh, en la época colonial se desarrollaron una serie de acuerdos dispares, acuerdos por la vía de la violencia, es, y es lo que se llamó el pago de los reales tributos. Las comunidades indígenas pagaron reales tributos al rey y por lo tanto tenían títulos reales de propiedad, títulos reales de propiedad que hoy constituyen pueblos enteros. En esa medida, pues, estas propiedades comunitarias están constituidas antes de la fundación de la República y eso ha inaugurado sistemas políticos o ha sostenido en el tiempo sistemas políticos comunitarios indígenas versus la existencia del Estado. Entonces, en términos históricos, las comunidades indígenas tampoco tienen como horizonte una lógica estataliza estatalizante, y quizás ahí entra en un diálogo con las ideas eh, comunistas. De hecho, nosotros hemos discutido estas ideas con los compañeros que pertenecen a las agrupaciones comunistas. Eh, bueno, entonces, en ese sentido, quiero decir que este argumento histórico, acompañado de estas condiciones inembargables, imprescriptibles e indivisibles de la tierra comunal, eh, nos plantea pues un horizonte de existencia no estatal eh, y que ha tenido alta eficiencia porque eh, la construcción de los Estados centroamericanos pues distan de los procesos de construcción estatal como en México Digamos, aquí en México yo estudié en México, hice mi doctorado aquí y tuvimos que estudiar los procesos de construcción postrevolucionaria del Estado. Entonces, uno como centroamericano eh, se sorprende de los procesos de construcción de Estado en México eh, que lograron eh, intermediar una serie de dificultades y de distancias, por la gran revolución mexicana que, bueno, hizo y desmantela algunas haciendas y dota de tierras a las comunidades. Eso no existe en Centroamérica. Entonces, la relación que hay entre comunidad y Estado siempre ha sido antagónica y de distancia. Por lo tanto, como la existencia es antagónica, la producción de Estado en Guatemala es a partir del ejército, de la escuela que castellaniza, eh, y de las eh, y de las eh, cómo se llama esto de aquí la recolección la SAT eh, hacienda eh, es una relación fiscal una relación militar y una relación educativa eh, castellanizante entonces las comunidades han tenido que gestionarse el agua, producir sus caminos, producir sus bosques, generar sus espacios para eh, gen para enterrarse, es decir, sus cementerios, asunto que no es trivial esto de los cementerios ahorita, dado que estamos en momento de pandemia, que no ha pasado, pero que ha reactualizado la importancia del de cementerio como lugar comunitario y no como lugar público. Por lo tanto, se, establecen, se establecieron otras condiciones para enterrar a los muertos, para darle la sepultura aún y después de que hayan sido personas que estaban contagiadas por el covid eh, Quiero poner un segundo punto, eh, que me va a dar justamente en estos seis minutos. Eh, un segundo punto entre esta atención de lo público y lo comunal, eh, quiero presentarla de la siguiente manera, que es una pregunta que, que se nos hace. ¿no? Sí, es cierto, entonces las comunidades no necesitan de los servicios, no necesitan de la salud, no necesitan de la educación, y la respuesta es sí se necesita de la educación y se necesita de la salud. Eh, y entonces yo quiero presentar un ejemplo, aquí con el compañero que habíamos hablado, que él conoce eh, Guatemala. Estos son ejemplos, eh, realidades que están pasando en Nevaj, eh, en una comunidad que se llama Vic Alamá. Eh, y ahí quieren, querían las comunidades construir un hospital. Empezaron a hacer sus trámites para construir un hospital eh, de atención materno-infantil y también de enfermedades generales. Empezaron su proceso de construcción del hospital… Hicieron los trámites, les dieron la autorización. Entonces, el hospital se va a construir de la siguiente manera. El, el Estado va a dar cierta cantidad, cierta organización va a dar cierto financiamiento, pero la construcción y la mano de obra y todo lo que hace falta va a ser realizado con trabajo comunitario. Eso se llama en Guatemala la dimensión tripartita. La fuerza comunitaria, porque finalmente… Puedes tener los materiales, puedes tener la autorización, pero si, si nadie ejecuta eso, eso no es posible que funcione. Eh, entonces, ahí hay una fuerza comunitaria. Pero otro nivel de contradicción es que para construir ese hospital, el Ministerio de Salud exige que esa tierra que es comunal se vuelva pública porque en tanto es un bien público, se tiene que titular esa tierra como tierra pública. Y ahí se empieza una tensión, una dificultad. Las comunidades dicen, no, esta tierra es indivisible, imprescriptible, eh, inembargable. No se puede, eh, como se usa en términos jurídicos, no se puede destajar, ...este pedazo de tierra porque es un título comunal, es una matriz comunal de tierra... ...y por lo tanto no se puede separar, no se puede segregar. Eh, responden los eh, funcionarios, si no es tierra pública, si no se titula propiedad de la nación... ...entonces no, no se puede construir el hospital. Eh, en ese proceso llevan aproximadamente cuatro años... La comunidad dice, sí queremos el hospital, nuestro, nuestro problema no es con el hospital, sí lo queremos, pero no queremos que la tierra se titule en términos nacionales. Esto pues ha provocado muchísima confrontación, tanto en el Ministerio de Salud, como también al interior, digamos, de los investigadores que, eh, aún y estando en Guatemala, que dan por hecho que las únicas eh, tipologías de propiedad es la propiedad nacional o la propiedad pública y la propiedad privada. Ahora, esta dificultad que, como la enuncia pues el, el, el sistema público, es que bueno, las comunidades no quieren eh, y, y, y rechazan el sistema de salud porque no quieren dar el terreno para la construcción. Las comunidades responden, vamos a dar el terreno para que se construya, pero no se puede destajar, no se puede propiedad nacional. Eh, entonces, el futuro de lo público eh, yo creo que tiene que resolverse en un contexto como el guatemalteco, tiene que resolverse en los antecedentes históricos y que el futuro efectivo, porque finalmente ha sido el trabajo comunal, la organización comunal, lo que ha permitido que las comunidades se puedan reconstruir después de la guerra y puedan vivir a pesar de la guerra. Entonces el futuro, eh, desde una visión eh, indígena, el, el futuro es comunal. Entonces, eh, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Eh, tenemos no, no sé. 17 minutos para preguntas o comentarios. Ya veo varias manos, disculpen que no puedo llamarlos por el nombre, voy a tratar de recordar el orden. Empezamos por allá atrás, seguimos con la compañera en la columna y el compañero que está acá. Sí, Como estamos grabando y se está emitiendo en vivo, les pediríamos a ver si se pueden acercar. Sí, buenos días. Bueno, para el compañero Jaude, intento ser breve, me gustaría que, creo que no me escucha, así que voy por otro lado. Eh, me gustaría que profundizara con esto que usted llama la contradicción de la izquierda, eh, al principio de su intervención, cuando habla de que eh, cuando participamos de procesos democráticos o en elecciones por la lucha del poder, entramos en esa contradicción determinar terminar administrando lo que la premisa histórica nos ha llevado siempre como a destruir. Eh, no sé, pongo un ejemplo. En la primera ola del progresismo latinoamericano, que habla García Linera y otros intelectuales y académicas de la región, es cierto que hay una reducción de la desigualdad, disminución de la pobreza, sin embargo, luego de esa ola, eh, entra la derecha a gobernar nuevamente, ¿no? como que las contradicciones del capitalismo, Dentro de estos regímenes el progresismo no las puede resolver, el descontento sigue y al final, eh, como usted mismo menciona, parecemos que terminamos administrando el malestar social que el capitalismo provoca y haciéndole el juego totalmente a, a la burguesía de la región. ¿no? Entonces me gustaría como que, eh, si pudiera profundizar como en esa idea y también su opinión sobre los acuerdos de la paz eh, en Chile, en, en la época del estallido, ¿no? que también hay una hipótesis de que nos, que nos llevó a la desmovilización de, de, ese, de ese gran movimiento, de esa gran rebelión social. Y por último, la compañera de Centroamérica, como centroamericana también, quería saber cómo cuál considera usted, que son los principales desafíos de la academia en la región, de la academia centroamericana y del movimiento social centroamericano hoy en día. Yo soy de Costa Rica. Llegué un poco tarde, no sé cómo empezó, Empezamos pero no, pero estamos hablando de la Flaxo, o sea, que porque lo que me interesa a mí es conversar con Jaudet. Jaude dijo, por ejemplo, eh, integremos a todas las cosas nuevas a la academia. Supone que la, la Flaxo, la Claxo es una academia ¿Qué ha hecho la Flaxo en este momento con, con momento actual. ¿Dónde está la Asamblea de las Américas? Donde nosotros, nosotros nos sentimos orgullosos de que Andrés Manuel no vaya, no vaya ni van 10 gentes. ¿eh? Entonces, eh, y además Biden está hablando de que ahora sí que va a haber democracia en América, en la región. No dijo América, dijo la región. Entonces, resulta que las democracias se han roto no porque seamos poco democráticas, sino que porque Estados Unidos se ha intervenido en todos los países. Me interesa saber, bueno, yo conozco a, a, a Daniel por recoleta, es una cosa fantástica. Recuerdo que a El Salvador Allende yo lo había dicho con los trabajos voluntarios. Yo estuve en los trabajos voluntarios veces. Soy chilena, vivo aquí en México 48 años. Pero me interesa saber también qué piensa de la caravana que en este momento está moviéndose por México para llegar a Estados Unidos. Son 15.000 gentes. Para nosotros es terrible ver cómo estas 15.000 gentes... Caminan, llevan niños, llevan hasta el perro. Me acuerdo de un caso muy particular donde en un gran camión de, de, no sé, de remolque o que sea, se pone una muchacha de algún, país, de algún lugar de Centroamérica embarazada en la puerta. entre la gente, no me aplasten a mí que estoy embarazada, por favor, ayúdenme. Y por favor, eh, eh, eh, eso sería lo que me interesa, sobre todo porque Mónica está <risa> Gracias, compañera. Muy bien. Eh, Daniel pregunta su nombre. Sí, sí, puede. sí buenas tardes. Bueno, eh, agradecer por la ponencia estuvo muy interesante. Y también mi pregunta es para el compañero Daniel Jadwe. Eh, yo soy de Argentina, pero investigo la revuelta chilena, soy sociólogo también. Pero me interesa abordar otros temas. Lo que mencionaron, por ejemplo, de lo público no estatal, me parece muy interesante. Y me gustaría saber qué tipo de prácticas políticas eh, se fomentan ¿no? a través del gobierno municipal de Recoleta para precisamente generar una participación comunitaria. no, Hay... ¿Hay prácticas de autogestión, prácticas de democracia directa? ¿Hay alguna participación directa de la comunidad en las decisiones del gobierno? ¿Cómo se da eso? ¿No? Y después otra otra pregunta un poco más caliente, que me gustaría saber su opinión sobre la reciente criminalización por parte del gobierno de Boric de las organizaciones Mapuche, ¿no? Y cómo, cómo ve esta relación poco tensa, ¿no? Que parece, entre los primeros meses de gobierno de esta supuesta centroizquierda y bueno lamentablemente un abordaje un poco eh, confuso del, del tema del conflicto indígena estatal gracias ¿Cuál es tu nombre, compañero? Sí. Sí. No bueno tal eh, vez empezamos con... Eh, yo creo que de los mayores retos que hay de la Academia Centroamericana es que tiene un tremendo vacío por el conocimiento histórico en serio de la región, eh, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que le falta un, un conocimiento e investigación seria sobre las instituciones políticas realmente existentes… En la universidad todos tomamos clases sobre Hobbes o sobre Rousseau o sobre, no sé, varios más hemos, hemos leído, ¿no? Entonces, conocemos la República, eh, conocemos el Estado, pero no conocemos eh, sobre qué se construyó ese Estado eh, y, que, y que eso es lo que nos presenta es que, los estados son altamente inestables y son inestables justamente por la fuerza política y el despliegue tanto de las comunidades, de los palenques, de las comunidades garífunas, que vaya que han disputado y han creado mundos de vida que les ha permitido eh, continuar. Entonces creo que eh, ese es un gran vacío y creo que es un vacío que no debe ser tomado únicamente como únicamente un diálogo de saberes, creo que tiene que ser estudiado con toda la seriedad, así como pasamos seis años formándonos en las universidades de otro tipo de conocimientos que no son malos. Porque muchas veces te dicen que para ir a la universidad tienes que aprender el lenguaje de la dominación y cómo funciona el discurso de la dominación, y desde ahí puedes también intervenir. Pero nos hace falta una segunda parte y creo que esa, ese es un gran vacío, que hay, y no solo en Centroamérica, en realidad, aquí también en México, yo estudié aquí en México y, y sé cómo se constituyen los currículos educativos. Eso es Bien, me falta el nombre del primer compañero que consultó. Juan Diego. Juan Diego. Parto por ti, Juan Diego. A ver, la contradicción de la izquierda… Se expresa de varias maneras desde mi humilde perspectiva. La primera es que parece que nos hubiésemos olvidado que Marx y Lenin planteaba que el modo de producción es el que probabiliza o predetermina la forma de la superestructura política y no al revés. Y sin embargo la izquierda lleva décadas tratando de operar fundamentalmente en la superestructura política y no en la base. En 100 años la izquierda en el mundo entero, no solo en América Latina. Pasó de estar en la calle y fuera de todas las instituciones, de estar en todas las instituciones y completamente fuera de la calle. ¿no? Y esto ha sido bastante brutal porque en términos políticos también nos hemos preocupado de llegar al Congreso y al Ejecutivo y hemos sentido un desprecio absoluto por los gobiernos locales. Y los gobiernos locales son los que de verdad pueden cambiarle la vida a la gente y pueden entrar en una producción, una coproducción comunitaria de la realidad con las comunidades. Las estructuras federales, las estructuras regionales, las estructuras nacionales no tienen esa capacidad. No la tienen y no la van a tener jamás. ¿no? Entonces, claro, llegamos al gobierno y terminamos administrando un modelo que nosotros no queremos administrar. Eh, y creo que esto pasa porque el desprecio por los gobiernos locales en la derecha puede ser muy normal. ¿no? Porque ellos toman el Estado como eh, parte de un botín. La izquierda no debiera hacer lo mismo. Creo que han hecho lo mismo. Cuando uno se pregunta, por ejemplo, en Chile, o en cualquier parte, ¿cuántos gobiernos...? Mira, en la primera ola progresista, como le llama Álvaro, ¿cuántos eh, gobiernos locales dominaba la izquierda cuando llegó a los gobiernos centrales? Una pregunta que hay que hacerse. En el caso chileno, ¿cuántas municipalidades tienen en las 345 el colectivo que hoy día gobierna? la alianza que ganó las elecciones tiene menos del 10% de las municipalidades de Chile. ¿Qué control territorial y qué relación con la base puede tener alguien que ha centrado su estrategia de construcción en la superestructura política? Para mí, muy débil. ¿no? Eh, y creo que ahí está un tema central, porque la democracia solo se ejecuta en relación con la comunidad. Y por lo tanto, la revalidización de lo local, de las cuencas hidrográficas, de los territorios puntualmente, de las comunidades, de los sabores, de los saberes preexistentes no, a esta idea. Y no solo en Chile, ¿eh? voy a decir algo políticamente incorrecto. Espero poder volver después de lo que voy a decir. A mí me llama la atención que aquí en México hablen de la Cuarta Transformación, porque dicen que son súper indeginistas, pero parece que antes de la llegada de los españoles no hubiera habido ninguna. A mí me parece que al menos habría que hablar de la quinta o de la sexta. Parece que aquí hubo imperios potentes que hicieron transformaciones potentísimas, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Y nosotros, incluso en esta universidad, somos vanguardia en algunos de esos temas y hablamos de la cuarta. Hay que al menos cuestionarse, lo digo yo. Entiendo que la relación aquí en México entre el Estado y el indigenismo fue bastante cercana y particular pero da como para borrar la historia previa. Si los estados nacionales tienen 400 años de historia y las comunidades en los territorios tienen miles de años de presencia en los territorios, y no son propietarios de la tierra, pertenecen a la tierra, que es completamente distinto. Entonces terminamos hablando en el lenguaje de la dominación y no en el lenguaje eh, de la emancipación. Sobre los acuerdos de paz, el Partido Comunista no los firmó Juan Diego, no los firmamos porque... Eh, eh, eran un instrumento que primero no era democrático eh, y estaba alojado en el sistema político que nos había llevado a la crisis. ¿no? Sin embargo, se fue mejorando el acuerdo una vez que fue rechazado por la mayor parte de la sociedad que siguió movilizado después de la firma del acuerdo. Y se tuvo que mejorar. El acuerdo no tenía paridad de género. Se le incluyó paridad de género por primera vez en la historia, ¿no? y eso es un gran salto. No contemplaba la participación de los pueblos originarios, se tuvo que hacer una modificación del acuerdo... ...para incorporar a los pueblos eh, originarios eh, de Chile que hasta el día de hoy siguen siendo maltratados. Eh, y por lo tanto se fue encauzando en una posibilidad de un cambio constitucional... ...el más democrático, el más participativo y el más representativo de la realidad que ha tenido la historia de la República. Que quizás no es el que algunos queríamos y no es que el movimiento quería... El movimiento tenía solo los letreros que decían Asamblea Constituyente, no Convención Constitucional. Pero en Chile, el sistema político logró retomar el control ¿no? del proceso político a través de ese acuerdo. Eh, y al menos los comunistas siempre decimos que hay que participar en todos los espacios que se van abriendo, sean los que te gustan o no. Hay algunos que cuando no les gustan los espacios, llaman a Estados Unidos y organizan golpes de Estado. Nosotros somos de los que pensamos que cada paso que se da es un espacio valioso y que hay que valorar Eso no implica que se valore todo lo que se va a lograr, pero nadie puede tener duda de que la constitución que vamos a aprobar los chilenos y chilenas mayoritariamente, y lo, lo puedo decir con seguridad, el 4 de septiembre es, desde su origen, desde sus contenidos, desde las capacidades técnicas de quienes la elaboraron, mil veces mejor que lo que hoy día Chile tiene, pero además es un punto de partida porque incluye elementos de democracia directa que nos permiten ...poder transformar en el futuro... ...lo que hoy día era intransformable... ...con la participación de la comunidad. Ah, sí, a María Cristina... ...compañera María Cristina... Eh, ...no puedo responder por el presidente Boric... ...lo que sí le puedo decir es que... Eh, ...yo eh, me siento tremendamente feliz... ...de estar en un país en donde su presidente... ...no haya participado de la cumbre... ...y me siento tremendamente feliz... Eh, de participar y de estar en un país, eh, y no solo en esto, ¿eh? sino que, que hayan eh, cada día más demostraciones eh, que lo que hay que discutir es lo relevante que hay que discutir y no lo que los norteamericanos quieren discutir. La cumbre que está sucediendo hoy día en Estados Unidos no es una cumbre de la América, es una cumbre de los amigos de Biden, ¿no? y de los que se sienten más cercanos o le tienen más temor o son más dependientes de las decisiones que el país del norte toma pero eso es una decisión que tienen que defender otros, eh, no yo, lo mismo que me pasa con la militarización de la eh, Araucanía. ¿no? Siempre el Partido Comunista ha estado en contra y nunca ha sido partidario de la militarización de la Araucanía. Eh, creemos que hacer un llamado de poner las armas mandando militares es al menos una contradicción difícil de, de abordar. Eh, porque además se parte de la base de la cancelación de los pueblos originarios, del, del desconocimiento de la deuda histórica y del desconocimiento de la política de genocidio y de exterminio físico y político de los pueblos originarios que el Estado de Chile tuvo, olvidándose que el Estado de Chile acaba de cumplir 200 y algo años y que la presencia de esos pueblos en ese territorio es milenaria. ¿no? Sobre lo público no estatal... Eh, a ver, tiene que ver primero con el desprecio de los gobiernos locales. Creo que los gobiernos locales tienen que jugar un rol mucho más preponderante, pero además tiene que reestudiarse la escala de los gobiernos locales. No hay un gobierno local que pueda tener 7 millones de habitantes. No hay un gobierno local como Sao Paulo que tenga 18 millones de votantes. No, no, no. Las escalas de la democracia tienen que ser escalas en donde se permita la participación directa ¿no? eh, de la ciudadanía eh, y esas escalas no lo permiten sin duda. Eh, y creo que además tiene que ver eh, con, la con la forma de participación que hemos ido estructurando en Recoleta. Lo que yo digo, eh, en Recoleta, en Chile, lo, lo, las escuelas son municipales. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo? Es que la participación de ahí se hace con un gobierno corporativo en donde los representantes de los padres de apoderados, de los estudiantes, de los profesores y de los asistentes, tienen el 80% de la decisión respecto al representante del sostenedor. Entonces, quizás pensar en la empresa de Cali, ¿no? uno podría decir, bueno, ¿y por qué en el gobierno corporativo no hay un 70% de personas electas por la ciudadanía para conformar el directorio? Porque es cierto que los ciclos políticos pueden llevar al gobierno, tanto en el nivel local como en el nacional, a personas que sean contrarias a la empresa, pero el 70% de la comunidad nunca va a tomar una decisión en contra del interés de la comunidad. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es incorporar elementos de democracia directa, allá los consultorios, los colegios. Los colegios se los tomó la comunidad, que son los dueños de los colegios, no somos nosotros. Y por lo tanto creo que eso es un camino, ¿no? Poner en valor a la comunidad y a la ciudadanía que son el Estado. En la ciudadanía el Estado y en la ciudadanía la propietaria de los eh, recursos y de la infraestructura. Eh, y además la mercantilización, y con esto eh, termino. Gracias. Bueno, muchas gracias Daniel. Es la una de la tarde, como que se nos acabó el tiempo, pero seguramente había otras preguntas para los compañeros de Sintra en Cali, para Denis, por lo cual, si la gente se puede quedar, le daría un minuto a Denis o a Sintra en Cali, a ver si quieren agregar algo más. No. un minuto. Yo eh, quisiera agregar algo sobre lo que dijimos, y es que con la cuarta fase en el proceso en el que estamos, esa cuarta etapa del de, tema político, pues el próximo año vamos a seguir precisamente en discusión política que hay elecciones locales en, en Colombia, y precisamente tratando de, de consolidar un gobierno eh, pues de verdad alternativo y izquierda en Santiago de Cali, porque con el alcalde actual que se precisa de izquierda y con quien teníamos un acuerdo programático firmado, pues terminó proponiendo un proceso de privatización que terminó afectándonos de manera muy, muy fuerte y que logramos derrotar, pero que nos, nos coloca en una coyuntura muy compleja con los trabajadores y con la, con la comunidad. Y precisamente avanzar en ese, en ese proceso de, de fortalecimiento de las relaciones comunitarias para que la comunidad pueda eh, estar representada. Gracias, Johnny. Bueno, entonces nos volvemos a juntar en esta misma sala a las dos y media de la tarde. El panel de la tarde va a ser mucho más específico y tiene que ver con las necesidades concretas de investigación, capacitación en el sector empresarial público. Muchísimas gracias y nos vemos en un rato.